sobre el tema encapsulamiento de tráfico de Tor en sistemas móviles LT autónomas. Muchísimas gracias Javier, adelante. Hola. Eh, hola, buenas tardes a todas y a todos. Eh, nada más antes de iniciar. Eh, quería hacerles una pregunta, si alguien ha escuchado o ha leído sobre un proyecto de telefonía celular comunitaria en México o en Colombia. Levante la mano. Bueno, ahí hay una persona, de varias personas que están acá. Bueno, el, eh, vengo de una organización, una ONG de aquí de México que se llama Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias. Eh, nosotros veníamos, bueno, la organización está conformada por comunidades indígenas y rurales de México, de la zona del sureste. Nosotros en el equipo operativo brindamos acompañamiento para que las comunidades puedan tener eh, un servicio de telefonía celular. No sé si en sus países existen lugares en donde no hay conexión, no hay conectividad, no hay llamadas, no hay mensajes, pero para eso también están los proveedores de internet somos muchos acá de los que estamos, pero las empresas más grandes en México, yo voy a contar la experiencia de México y de las comunidades en donde hemos estado y estamos todavía. Aproximadamente las comunidades, bueno, las, las empresas de telefonía comercial pedían un requisito de diez mil habitantes para poder tener un sitio de telefonía celular. Hace aproximadamente unos 7, 8 años o 10 años. Eso fue cambiando. La organización inició su, su vida en el 2016, pero previo a eso estuvo una organización eh, impulsándolo también, que es Rizomática. Eh, este proyecto tuvo la iniciativa, la finalidad de llevar la comunicación como un derecho fundamental. Eso ha sido y sigue siendo el, el objetivo. Este, este tema o este panel que les vengo a presentar es un proyecto de telefonía móvil alternativa o autónoma, perdón. Que ahora, en ese tiempo estábamos trabajando para 2G, para telefonía de llamadas y mensajes. Mensajitos, eso era nada más no traemos o no llevamos la señal o no lo traemos por satélite no lo traemos por cable no lo traemos por, por, este, por saltos se origina en la comunidad y cada comunidad es un proveedor de telefonía celular como bueno acá en México están Telcel, AT&T, este, eh, Estaba Telefónica. Nosotros tuvimos, bueno, tenemos una concesión que nos da eh, el permiso de usar la banda de frecuencia de 850 MHz por 15 años eh, esto sin fines de lucro, proveer la comunicación a las comunidades la gente hace uso de la telefonía sí, pero también ir el, con el avanzar del tiempo nos dimos cuenta que la gente ya quería conexión datos conectividad al mundo exterior. Eso es lo que quiere la gente, no le interesa. Bueno, sí, hay quien nada más quiere las llamadas, los mensajes, lo comunicarse con su familia en el exterior y listo. Pero la mayoría de los, de los jóvenes, de los niños, las personas también, pues ya, ya queremos conexión, velocidad y, y eso. Ahorita en, tenemos dos comunidades con un sistema de telefonía LTE, 4G, con el cual se provee el Internet a una cobertura. Los equipos son de las comunidades, eh, nosotros solo les damos acompañamiento, eh, asesoría jurídica, tecnológica y un poco administrativa, para que gestionen los equipos y también los, los recursos, se dividen en partes entre, las entre la comunidad, la organización. Y fondos de emergencia y fondos, en este caso, ya con el 4G, fondos de contenidos. Para que puedan o tengan la iniciativa o se genere la iniciativa también de las propias comunidades de generar sus, sus contenidos. En este caso, eh, lo que les vengo a compartir es un proyecto de investigación que realicé para mi fin de grado en la maestría de seguridad. Eh, con, este, con estos equipos podemos instalar en cualquier lugar eh, del mundo, nada más con tener eh, los equipos que son eh, en, en hardware, son NOSB, son radio bases, le, lectores programables de tarjeta, tarjetas programables, una computadora, celulares, y yo le agregué el, una capa de, de seguridad para promover la privacidad y la libertad de expresión. Este es un proyecto que también no es obligatorio, es una propuesta que se le puede dar a las comunidades para que eh, puedan navegar de manera segura, en, entre comillas, porque no hay nada seguro en, en internet. Y como software, utilizamos, bueno, utilizamos ya sea distribuciones de Debian, Ubuntu, Raspbian, estos, estos, el software que utilizamos se llama Open 5 gs Open 5G, ese es un proyecto de código abierto que con eso se puede implementar eh, un sistema de 4G o de 5G también nada más la conectividad lo que hace las librerías los, las radiobases son las que cambian y algunas configuraciones y hoy trabajamos en conjunto con unos compañeros de la Universidad de Washington Matt Spencer y Esther que, es, que estaban estudiando y desarrollaron el proyecto QLTE, que es Community LTE. Y el paquete de Howlash, que es como la, el sistema de, de prepago. Y el análisis de, de red con Wireshark y también Thor La arquitectura de, de un sitio no es tan complejo. Una computadora fanless. Una computadora para administración. La conexión al, a internet y ahí está una capa, una capa de un router con OpenWRT configurado para que corra un cliente de Tor y por ahí sacamos el tráfico. Y en este caso, bueno, el tráfico que pasa es el, bueno, Tor únicamente encapsula el tráfico TCP. El UDP no va a anonimizarse, no va a estar eh, encapsulado. Y hasta arriba tenemos... Un, el transreceptor, nosotros ocupamos eh, equipos des, re, desechados por Ericsson Que en vez de que, este, este por ejemplo es un Bicel, un chino Que más o menos está a cinco mil, cinco mil quinientos dólares Eso nos cuesta con, con equipos eh, desechados de segunda mano Nos cuesta toda la instalación de, del sitio y pues ya nada más, eh, los dispositivos móviles configuramos los, los lectores de... Bueno, este es un laboratorio, es el nodo B de de los chinos, una fuente de, de, de alimentación, eh, una computadora con Debian Ubuntu, o un Raspberry, el router y, y aquí es la salida al internet. Es un, un regulador de voltaje. Y este es un programador de, de SIMS y esta es una SIM programable que se venden igual muy muy económicas se programan, la, lo importante, la diferencia entre 2G y 4G es que en el 2G el teléfono, aquí me voy a hacer bolas un poco el teléfono no autentica la red, pero la red necesita autenticar, autenticar el teléfono ¿Qué quiere decir, yo puedo tener un, una SIM card de cualquier operador y me voy a conectar, autorizo al, a la SIM cuando solicite la conexión la autorizo y a la siguiente conexión me conecto en el caso del LTE no necesitamos conocer algunos valores que si también las perdemos pueden, pueden clonarnos los, las SIMs y pueden hacer cosas muchas cosas con eso robo de bueno y, y también hay algunas cosas que, que son interesantes con esta tecnología que pueden interceptar bueno con la, el 2g se pueden interceptar sms hay mucha información para para este y, y, y si quieren buscar ahí sobre Mystery Catcher son son eh, puntos de conexión falsos para que más para el tema de vigilancia lo importante acá son la, el IMSI, que es el código identificador del SIM. Eh, la llave de la SIM, de esto. Y el, OPC, el OP o EPC, que es el código del operador. Con eso, teniendo agregando la base de datos del sistema de telefonía, lo, conectas a tu tele, lo insertas en tu teléfono, prendes los equipos y ya tienes... Bueno, lo conectas a internet, porque si no vas a poder tener eh, conexión pero de manera local. Si no tienes internet, puede funcionar, pero vas a navegar a menos que tengas contenido local nada más. Ya le conectas a internet. De hecho, nosotros trabajamos con 5 megas para una comunidad, porque los costos son muy elevados. Los costos en México, no sé en los países. Para llevar internet de, un, de, las, de las ciudades a las comunidades, son muy elevados. Ahora, otra opción. Tenemos un sitio que también está en, pil en prueba piloto con Starlink que también... que nos permite tener este, este sistema? Bueno, Ahí es la interfaz de administración de la, del nodo B Es un... Ahorita Ahí continúo Tenemos un sitio con prueba piloto con Starlink ¿Qué, ¿Qué ventajas tenemos? Podemos controlar todo lo que queramos Crear los paquetes que queramos eh, el proyecto, qué diferencia hay o qué desventajas hay La conectividad, la velocidad Depende de lo que nos entreguen los proveedores de internet En las comunidades lo que nosotros pedimos es que nada más nos tengan las, una, El sitio preparado Cuando inicié el proyecto, un sitio preparado era poner un bambú Y una radiobase Y con eso funcionaba ¿Por qué? Porque los equipos le pertenecen a las comunidades y es, es el recurso que ellos no tienen y lo consiguen para poder implementar un, un servicio. Eh, bueno, esto es una parte del proyecto de la investigación que fue con el servicio de torres activado. Pues podemos navegar a Facebook o lo que sea, cualquier es el tráfico que aparece. Con el microtic bloquear un nombre de dominio, pues ahí está el Facebook. Eh, estos equipos son MiFi que son convierten LTE a WiFi Aquí ya está bloqueado y la conexión pues no, no, no te deja abrir nada. Con el Tor activo, el DNS, bueno, el, el tráfico va pasando hacia un nodo de uno de los nodos de Tor. Y verificamos también el tema de las. Eh, verificamos que estemos conectados con el dispositivo, con un teléfono celular. Y ya estamos navegando con la IP de un, de un servicio, de, de, de un nodo de Tor, perdón. Y acá podemos, bueno, acá revisando el, la IP del nodo de Tor, podemos entrar al, al nodo de Tor, bueno, a la IP. Y verificamos qué nodo es. ¿Podemos utilizar VPN? Sí. Este Esto va más un punto de, de en donde conocemos, no sé si conocen el tema del, del circuito de torque que tiene entradas, me, no, de entrada, medios y de salida, que no se relacionan unos con otros. En teoría no, de, no debe de saber quién conecta uno al otro. Bueno, el que le antecede, eh, creo que no no no debe de conocerse pero una VPN si estamos o si están en una en una situación de bloqueos de, de alguna empresa acá por ejemplo Telmex bloqueó los servicios de Tor en algunos nodos que es hace unos dos, dos tres años y se puso una, una se impugnó una una cosa con un compañero que es Jacobo Nájera que estuvo llevando esta este proceso porque hizo la investigación de que Telmex estaba bloqueando algunos, las rutas hacia los nodos de Tor ¿Qué desventaja vi en el tema del, de la red autónoma con 4G y en el encapsulamiento de, de sobre Tor? Aunque tuviera yo 200, un, 200 megas o un gigabyte por segundo de conectividad, la limitación va a ser la velocidad que me dé el circuito de Tor, que con las pruebas que hacíamos eran de 200 megas de descarga y nos bajaba hasta un promedio de 6, 6 megas. Y para una red de telefonía no va a ser... Eh, no debería ser un, un servicio. Pero ahora... Por mi parte, la, la propuesta también es... Hay, hay empresas, Microsoft con Edge empezó a dar VPNs gratuitas ahí en su navegador. ¿Por qué también no podemos ofrecer una conectividad que nada más, que quien desee pueda nada más apretar un botón y le, y le deje conect, navegar por Tor? O sea, la propuesta también puede ser para que las, si se pudiera que las empresas las de telecomunicaciones te digan, quiero, un un, quiero navegar por Tor, ya sea de ellos que cobren o no cobren, pero nada más que la decisión sea de cada persona. Ahí estaba... Eh, Le podemos poner a los SIMS el nombre del proveedor, que nosotros somos Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias ¿eh? y el teléfono pues ya de detecta... Bueno, va a aparecer el nombre del proveedor. La velocidad... Bueno, ven la ubicación de dónde es. Me conecté a un nodo de, de, de Frankfurt. Eh, acá el PLMN es el código del país, que en México es 33407. Y la subida, pues también nos vamos a limitar mucho, aunque tengamos las, las velocidades más grandes. Y. Eh, aunque tuviéramos las velocidades muy elevadas, la limitación es la velocidad que nos da el nodo. Ahora, otra de las propuestas también es que mientras más nodos estén en los países, más rápido va a ser eh, la conexión. Esa es una de las, de las propuestas. Y también como eh, ahorita son pruebas piloto que estamos haciendo en, en comunidades que tenemos, comunidades de 19, 50 usuarios. Pero también la desventaja en temas legales que, te, que hemos tenido es que nos asignaron, además de la frecuencia de 850, nos permitieron usar una frecuencia para LTE de 900 que en México no utilizamos. No es común esa frecuencia y los teléfonos celulares eh, no permiten conectarse más que los nuevos, los que están liberados, no permiten conectarse a estos a estos a a estas redes con frecuencias de 900 MHz. Esa es una de las limitaciones que, que hemos encontrado. Hemos estado acompañando también en, en Colombia, en el Cauca, a sistemas de telefonía de 2G y 4G, que también la batalla legal siempre es lo jurídico. Esto es una de las desventajas que hemos notado también, porque es un proceso en el que puede durar meses hasta años. Nosotros eh, tuvimos un, un problema con los con los impuestos que nos estaban cobrando, porque nos estaban cobrando la concesión, nos permite usar eh, la Región 7, que son cinco estados, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Puebla. Pero la, nosotros somos, o éramos como 12 personas para todo el, toda esta región entre cuatro personas técnicas, cuatro del área social y dos administradoras y, y cosas de, de la estructura organizativa. Ahí lo que nos ha tocado hacer y lo que nos, nos pasó ahí en, este, en esta experiencia fue que nos estaban cobrando como a las, a las empresas comerciales por un municipio que, no es, que donde no podíamos estar, que de hecho no podemos estar en donde ya hay telefonía comercial Pero ellos sí pueden llegar a instalar donde ya estamos eh, nos, eh, nos estaban cobrando Por el municipio como tal En San Cristóbal de las, casas, de las casas en Chiapas no podemos entrar Pero había una comunidad donde Una comunidad pequeña Pero pertenece al municipio Y nos estaban cobrando por todo el municipio Se hizo una batalla legal también En la que Se pudo con la Suprema Corte de Justicia se llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, se logró a que nos exentaran los pagos, pero eso duró dos años de que no pagáramos los impuestos porque no estábamos generando un lucro, sino estábamos tratando de apoyar a las comunidades y las... y, y todo era como un fin más del derecho a la comunicación con el 2G. En el 4G es con el derecho a la información. Pero también lo que estamos buscando es que no nada más se lleve el, el servicio de internet y ya está. Estamos tratando de que se, se evangelice, alguien estaba diciendo, o ha expresado esa, esa palabra y pues es la evangelización y la concientización. De, de hacer el uso adecuado del internet, pero también de las implicaciones de que nos que nos lleva a que, a que estemos hiperconectados, que todo lo que estemos, en nuestros dispositivos están enviando información a cada rato. Eso ha sido también algo importante que estamos tratando de promover, que la gente esté consciente de los riesgos que lleva a estar conectados y conectadas en Internet. Eh, pues bueno, esto es un poco de lo que quería presentarles y compartirles, que es... Eh, un proyecto de, de, de LTE de, que puedes, puedes ser instalado a, si no tuviéramos el permiso y si por mí fuera, de, que soy un técnico, que si tuviera yo la capacidad de levantar sitios en donde sea, los levantaría. Pero tenemos que respetar a las regulaciones y los permisos que nos, que nos solicita, pero más por el tema de conectividad. Pero... Eh, nos toca hacer las batallas también desde paso a pasito. Se llega a muchos lugares. Bueno, no sé si tengan algún comentario una duda, les pudiera yo responder. Tenemos una pregunta remota. ¿Hay alguna pregunta en la asistencia? No, tenemos una pregunta remota. Buen día, ¿qué respuesta o trabajo se ha hecho con los ISPs cuando bloquean TOR? Son impugnaciones que tienen que... son de trámites, muchos trámites en el que se tiene que estar solicitando, eh, enviando evidencias. Eso es lo que se tuvo que hacer aquí en México para que pudieran liberar esos, esos bloqueos. Excelente. Muchas gracias entonces, Javier, por la presentación. Un fuerte aplauso. Gracias. A continuación tenemos una presentación más. Esa presentación será remota, virtual, de Graciela Bechi. Ella es Ph.